Y yo te quiero presentar, digo, ¿qué es lo que estás tomando? Porque este, yo, estoy, yo estoy aquí con una de vegano de derma. Hola. <ríe> me que me puse aquí y voy a estar echando unos shotcitos eh, Yo me estoy echando una infusión de lúpulo con flor de saúco, ah. miel y no me acuerdo qué más. Para resfriados y por ahí, que me noto la garganta congestionada. <ríe> ok, okay, okay. buenísimas las infusiones. Bueno, te cuento que ya te están conectando las personas, yo creo que eh, podemos ir comenzando. Yo, yo primero quería, bueno, te presento, este, Javi Bravo es un apasionado de la filosofía y enamorado de la naturaleza. Es como te defines como un hacedor, así, así, de, así, de, así de concreto. Que bueno, eh, les presento, o sea, eh, de alguna forma tuve la oportunidad de conocer a Javi, de hecho hicimos un podcast que aún no sale, lo, lo estamos por sacar justamente en estos, en estos tiempos, pero es muy valioso porque... Cuando fuimos a su cultivo, vimos eh, junto a Cata, ¿no es cierto? Junto a tu compañera lo que estaban haciendo. Eh, ah, por ahí está Cata, hay que cuando sea posible hay que... <risa> <risa> este, vimos todo lo que estaban haciendo, un montón de pruebas, un montón de ensayos, y, o sea, evolucionando. Ahora me contaste que ya también eh, están teniendo como un local, ¿no es cierto?, para seguir creciendo. Sí, pero vamos a cambiar porque tendremos que pivotar porque el, al no haber una referencia nos aplica la normativa más restrictiva y el suelo comercial no vale, así que cambiamos a suelo industrial. Pero bueno, sacaremos un kit de micocultivo de todas maneras. Okay, okay, ok, perfecto, perfecto. Que, que entiendo que eran... Son una cooperativa, ¿no es cierto? Ah, cooperativa mm -hmm. que les vamos a estar compartiendo este, eh, los links para que lo sigan. Entonces, eh, cuéntanos un poquito, o sea, te, te invitamos a dar esta este espacio sobre entrenamiento de hongo, que fue el título que, que nos habías mencionado, ¿cómo fue que llegaron a, a ese tema, eh, o sea, a, a entrenar a hongos, cómo funciona ese tema de una forma reducida? De, de un pues la idea es una mezcla de, de muchas cosas, me parece que fue Peter McCoy el primero que, que cogió una colilla, se la dio de comer a un hongo y luego le o sea, una colilla limpia el filtro, y luego cuando el hongo se encontraba la colilla sucia, trepaba por el filtro y luego, bueno, pues degradaba los alquitranes y demás que, que tenía. Y mezclaba con vídeos de YouTube en plan polestamet diciendo, oye, que los de los hongos de pudredumbre blanca descomponen hidrocarburos y, dije, hmm, tengo una impresora 3D y cada de una bolsa más grande de soportes, descartes y de todo. Y, y así fue, un poco mezclar el, el poder descomponedor de, de los hongos con el subproducto que estaba generando de nuestro propio aprendizaje. Total, totalmente. Y, y vamos, a, vamos obviamente a escuchar, tu, a escuchar tu presentación. Mira, dice Matías Sáenz, nos saluda desde Chile, atentos a, tu, a, su, a sus conocimientos. Así que, ¿qué te parece si te dejo eh, con nuestros espectadores y, y me pongo por aquí para que puedas compartir pantalla? Estupendo. A ver, entonces yo me quedo aquí. Bueno, pues eh, lo que os ha contado también Nelson. Muy buenas a todos, muchas gracias a, a, a Mico Maker por invitar y, y es un placer siempre estar conectado con la comunidad micológica. Eh, somos una cooperativa que cultiva hongos. Eh, nos hemos autoenseñado porque ninguno venimos de del sector de la biología ni nada. Así que, pues lo, así como cultivábamos plantas, empezamos a, a interesarnos en compost y luego, pues como degradar, pues y tal. Y dijimos, bueno, pues lo de los hongos está está muy bien. Entonces, nada. Voy a hacer como tres partes. Primero, un pequeño contexto de por qué hablaremos de, de hongos de pudredumbre blanca, qué experimentos que hemos realizado y las observaciones y aprendizajes que hemos obtenido y algún truquillo que, que hemos ido sacando. Entonces, eh, al final lo que quieren los hongos es alimentarse descomponiéndolo de alrededor. ¿no? Pues se pueden alimentar descomponiendo la materia muerta, la materia viva o relacionándose con esa materia viva para intercambiar esos nutrientes. Eh, esta foto es preciosa. Esta foto la hice cuando viniste tú en el sol. De hecho, creo que la hizo Cata, además. Ahí en la Amazonía. Ahí. Sí, sí. Y bueno, pues eh, eso, nos centraremos un poco en los, los saprótrofos, eh, en concreto en dos cepas, aunque ahora mismo estamos eh, probando con cinco más. Hablamos de, de pudredumbre blanca o marrón. Porque la blanca eh, lo que hace es que genera unas enzimas que descomponen la lignina y dejan tras de sí su, la celulosa y hemicelulosa, aunque también son capaces de cascársela. Y la marrón tiene pues esa predilección por la celulosa, entonces deja tras de sí el color de la lignina que es más oscurito. Se diferencian porque la marrón, la pudredumbre de celulosa, tiene como forma de bloquecitos y la otra es más laminar. Entonces, para cultivar hongos, si controlamos la temperatura, la humedad, las renovaciones del aire y a veces la luz, podemos hacer pues, que suban para arriba, que queden planos o que bajen para abajo. Y lo podemos controlar pues, como tutorizamos unas plantas. Eh, nuestro proceso generalmente es aislar un, una cepa que encontramos en el monte o que adquirimos desde esporas, las entrenamos, que quiere decir que las exponemos a ese sustrato a ver cómo reacciona, hay, hay un documento, un libro de, de cultivo de hongos de Polestamets que dice que eso que introducir, por ejemplo, el serrín en el lagar, pues ayuda al micelio a que genere esas enzimas más rápido cuando se lo vuelva a encontrar. Luego lo sembramos en cereal y luego lo fructificamos en un sustrato. Entonces, la capacidad eh, de la micotectura o, o el, la creación de biomateriales a partir de sus productos es una pasada, o sea nos encontramos por ejemplo el caso de Musbio haciendo paneles en, en Ecuador y nosotros pues decidimos hace un tiempo también ir probando y dijimos bueno pues vamos a hacer distintas formas ¿qué pasó? que, que un día dijimos vamos a ver si, si el PLA se lo come o no se lo come vamos a metérselo al 100% hicimos varias pruebas y ahora os hablaré de, de esta que es la primera pero hay, hay como, hay varios procesos entonces en todas de aquí a las siguientes diapositivas, es común el sustrato, inóculo, especie, observaciones, como las cuatro secciones se repiten, pero en cada fotos va explicando qué hay. ¿Qué hicimos el primer día? Pues bueno, pesamos el, el pelea y dijimos, venga, triturado y bueno, mazacotes también aquí, churros de los que se pegan en la boquilla, todo. Daba la casualidad de que estaba haciendo un curso de, de fabricación aditiva en una formación especial, como una FP, pero... Como un máster de un FP, y lo que hacíamos era que cada vez teníamos más, eh, más residuos, entonces dije, bueno, vale, vamos a meterlo al microondas con un poco de agua, lo calentamos, entonces como es higroscópico, el, el material, el PLA, absorberá esa humedad dentro de sí, y luego pues vamos a ver qué pasa, porque tenía también un, un grano de maíz, y como se supone que viene de parte de petróleo y parte de, de maíz o caña de azúcar, pues se nos ocurrió mezclarlos. Y de ahí dijimos, vale, y si exponemos antes de, ya vimos que con el grano de maíz colonizado con ganoderma en, en sustrato, pues algunos quedaban más superficiales y otros pues terminaron haciendo como una esponja entera. O sea, esto es 100% pelea, no hay, no hay más que eso. Entonces dijimos, para descartar el grano vamos a empezar también a entrenarlos y cogimos pleurotus ostreatus y ganoderma lucidum. Y les empezamos a meter eh, pues distintos, distintos cachitos de filamento. Pero aquí viene lo, lo chulo, es que un hongo el, es el mismo ser por muchas veces que los vividas. Si luego se vuelven a juntar en otra placa Petri, en plan un trozo de aquí, otro trozo de allá, el micelio no genera una barrera de división ni, ni un, como una costura, sino que se une porque se reconoce a sí mismo. Y como también mantiene memoria, se acordará de las enzimas y de los sustratos que, que se ha alimentado. Entonces, lo que hicimos fue poner en varias, distintos tipos de pues, PLA, aquí ABS, aquí resinas, aquí TPU, veíamos cómo, cómo generaba esos metabolitos que se quedaban aquí de colores naranjas, que los, o amarillentos, y que como que trepaba incluso por el filamento y cuando encontraba el filamento como que aún se ponía más algodonoso, como diciendo, oh, esto me lo como. <risa> Y luego cogíamos esos trozos, los que nos habían contaminado, y los poníamos en una sola placa de agar. Entonces teníamos ese mismo hongo entrenado para digerir pues, cuatro o cinco cosas, dependiendo de las que hubiéramos metido. Aquí se ve, eh, además de pelea también los residuos de impresora 3D de filamento, le metimos también de resina. Y se ve como trepa por el, por el filamento también. Probamos con fibras de vidrio y con fibras de carbono y con fibras de metal. Pero bueno, fue, fue esta prueba de aquí, aunque he de decir que el agar de este lado no estaba muy fuerte, o sea, tenía espirulina pero no sabía salir muy bien. El tema es que este agar sí que, sí que lo formulamos bien y simplemente pasando un trozo con el ganoderma entrenado o habiendo reconocido ese cacho de filamento, tuvimos una placa nueva. En este caso estaban todos mezclados en el agar. Y bueno, cada vez teníamos más filamentos porque hacíamos más impresiones y había más residuos. Y aquí en España se tira el amarillo algunas veces y si se tira el amarillo pues como que el 80% cae al mar porque esto no se clasifica, porque del color no sabes si es PLA o ABS, o sea, no se clasifica. Entonces bueno, empezamos a hacer unas pruebas con distintos tipos de filamentos, con los que veis arriba que son pues polietilenos... Eh, Alguno como viscoso, como más gomita, otros con colores, otros con fibras de madera. Y bueno, tuvimos también muchas contaminaciones. <risa> de ahí vimos que, por ejemplo, había filamentos que cuando los esterilizábamos o los limpiábamos se disolvían con, con el alcohol o con el cloro que le estábamos poniendo. Entonces, bueno, os dejo unas fotos de los que sí salieron bien y vimos que el Ganoderma, en este caso, pues... Se, se crece, pero más planito, no crece tan, tan algodonoso como el pleurotus. De hecho, no, no, como, no trepa por arriba y no sale, no sale tanto. Entonces, bueno, dijimos, vale, si con 100% pelea vale, porque de hecho recogimos todos esos experimentos fallidos, los metimos en una bolsa y, los met y lo vimos que empezaba a colonizar y a fructificar. Y dijimos, bueno, pues esto vale, ¿no? Vamos a ver qué más le podemos meter solo con el pelea. Y empezamos a meterle aditivos y lo que estuvimos viendo es que el café y el mate les flipa. O sea, se puede ver que hay un crecimiento rizomórfico brutal. Y en el del café, es, o sea, cebada y centeno, perdón, es como súper blanquito y algodonoso. Y es la misma cepa, el mismo día y la misma mezcla de plásticos. A la derecha, pues eso, conforme iban pasando el tiempo y hacíamos pruebas, el hongo iba creciendo cada vez más. <risa> Entonces, bueno, seguimos haciendo pruebas y en vez de aditivos, esta vez probamos sustratos. Dijimos, vale, ya sabemos si queremos añadirle algo, pero sobre qué base de sustrato se lo podemos hacer. Y empezamos a utilizar pues, botes de polipropileno, la mayoría, y botes de, de cristal. Y mezclamos serrín eh, a partes iguales con, con agua, o sea, normalmente a escala 1-1. Y le metíamos, pues eso, con, con trozos de plástico a distintos porcentajes, también para ver si podíamos ir reduciendo ese porcentaje o hasta cuánto se podía reducir. Uy, perdón. Y, y bueno, el ejemplo de abajo es el crecimiento de la misma cepa de Ganoderma. A la derecha está solo el serrín, no tiene serrín ni agua, sin salvado, ni cebada, ni nada. Y este es serrín y pla, o sea, solo pla, perdón. El, el Ganoderma con las mezclas hechas en el plato Y bueno, los estábamos esterilizando en Ollas Express, que es como una de estas que tenemos en casa, y nos gustó mucho el tamaño de, del cubo de, de yogur, por casi así, de medio litro o de un litro. O sea, nos permitía hacer cada vez más pruebas y más sustratos. Y los resultados que obtuvimos fueron que el hidratado con agua, de hecho, lo podríamos hacer incluso hasta en el microondas. Y teníamos dos ganadores, el de a ver si se ven desde aquí, que, estaban, que eran los que más rápido colonizaron y, y que terminaron de, de hacerlo los primeros, o sea, fue un 100%. Y son estos dos de aquí, son ganodermas en eh, Serrín conservado la fórmula básica de 80-20, y el otro fue literalmente cáscaras de cacahuete, o sea, no hay eh, triturados... Tenemos triturado y lo metíamos como aditivo, pero vimos que le gustaba y dijimos: Bueno, pues vamos a ver simplemente comiéndonos la cáscara y también, también, también. El ganoderma lo que hace es que crece como, como envolviendo el pelea, entonces, sí, si, bueno, el pelea y, y el sustrato en general. No sé si se puede apreciar, pero los cachos de filamento, los que están más superficiales, no, no es que los enganche con las hifas y los clave ni nada, simplemente. Lo que hace es que como una espuma lo envuelve, lo va envolviendo, crece alrededor y luego pues que se solidifica. Bueno, dependiendo de cómo le dé el sol, podéis tener partes más oscuras y partes más claras. Entonces, eh, ahora en lo que estamos es en coger otras cinco cepas silvestres que cogimos de aquí de Aragón. Entre ellas, pues el Trametes pubestens, que es el que tenemos aquí abajo a la izquierda, mirándonos tan, tan guay. Y el Pictoporus betulinus, que es como, como un yesquero, pero es blandito y, y huele muy bien, la verdad. ¿Qué hemos hecho? Pues molerlo más todavía y hacer ahora la prueba de cómo, de cómo mezclar con el lagar. A ver cuál es el mejor, la mejor mezcla. Una metiéndolo dentro de la mezcla y la otra sobre la mezcla. Lo que hemos visto es que dentro del lagar, dentro de la mezcla, al final se deposita abajo y hasta que llegan las cifras, pues no no lo toca, o sea, como que se queda en la gelatina. Pero si lo ponemos arriba, eh, sí que vemos esa, esa interacción entre los montículos de filamento que, que vamos poniendo. Lo que hemos aprendido de ahí es que hay que esterilizarlo, descontaminarlo de alguna forma, porque si no eh, se nos contaminarán muchos también. Entonces, bueno, ahora estamos eh, preparando este proceso de inicio a fin, desde siembra de la placa, entrenamiento, aislamiento, con luego pasado al grano y sustrato con, con aditivos y os dejo unas fotos para que, porque creo que se entiende mejor el cómo crece en este caso el ganoderma o sea vuelvo a, a decir que hemos hecho con pleurotus y ganoderma ganoderma nos ha gustado como se queda duro pero el pleurotus es el que mejor ha, ha cogido todo de una manera algo algodón o sea, igual lo que queremos hacer después es controlar cuánto peso podemos fructificar de ese plan O sea, cuánto lo podemos reducir sacando frutos. Entonces, eh, en, la, en la foto vertical tenemos un RACI que estaba al lado del, del bote que teníamos de, del inicio y ha, y ha crecido alrededor del borde. O sea, lo hablamos de que hablábamos de que envuelve. Y luego las otras partes son partes del, del sustrato no colonizado completamente porque el pla solo es como cristalicos entonces fue rompiéndonos la bolsa conforme la movíamos, no nos dimos cuenta hasta que vimos el charco de los metabolitos <ríe> y dijimos bueno y ya de ahí se contaminó, entonces tuvimos que sacarlo y, y nada aprovechamos a hacer unas fotos para que se viera cómo el filamento formaba parte de dentro es, hay una que está rota y otra parte son son los crecimientos de, del micelio. y bueno y en esta última lo que os dejamos es eh, el fruto de, de estos experimentos que, que fue un poco se quedó como muy hueco muy delgado, no llegamos a, a sacarle la oreja pero porque no tenía humedad suficiente había, ya había sufrido bastante entonces luego nos costó mucho eh, romperlo porque la verdad que se había quedado como un ladrillo y encima pues eso, pincha y, y en eso estamos, viendo, viendo ahora cómo otros hongos de los silvestres aragoneses se adaptan a ese nuevo contaminante a ver cómo, cómo podemos bioremediarlo. Y los de la derecha somos nosotros haciéndolos en casa. Y ya está. Qué, qué genial, amigo, qué genial. Este, yo creo que, claro, cuando, cuando me, me mostraba un poquito el hecho de que fructifique, o sea, de que tengan un ganoderma fructificando en un sustrato... Eh, no sé si decirlo basado, tú dirías que ese que estamos viendo ahí en la foto es un sustrato basado en pelea o suplementado con pelea, ¿no es ¿sí? cierto? Es solo pelea, o sea, lo sí. único que lleva es el, el inóculo que vino de, de maíz en su día, pero han sido, esto fueron todas las mezclas fallidas, las mezclamos con el que más vivo estaba y volvió a colonizar, pero sí, o sea, le cuesta saltar mucho de uno a otro, por eso estábamos hablando de sustratos con serrín. Para mejorar esa granulometría y esa como interfase entre uno y otro. Wow, a mí me parece espectacular y sabes que tenemos también muchas, muchas preguntas. Este, bueno, nos dice Rita, hola, nos va saludando. Eh, saludos desde México, este, ya estamos tomando apuntes, nos dicen, amigo, bueno, de Chile. Eh, ¿Qué pasa, profesor? ¿Hubo mucho plástico pues, en esta clase? <ríe> Este, déjame ver si tenemos una pregunta aquí. Alejandro Serrano nos dice: eh, ¿solo para fructificar o retomar el plástico como material? Me imagino que se refiere a tu objetivo, quizá no. Sí, un poco fue, un poco fue por, por descomponerlo, realmente, porque tenemos vermicomposteras y lo que queríamos era, pues así como estábamos descomponiendo restos de palitos, descomponer este PLA. El tema es que, conforme hemos ido avanzando, hemos visto que sí, es, es un degradador primario, pero no puede solo. O sea, sacábamos el pelea de las placas Petri y seguía duro. Y lo metíamos de un bote a otro y seguía duro. O sea, no se había reblandecido. Igual la parte superficial o, o microscópicamente estaría degradado y deshecho. Pero no es... O sea, faltaría, a mi punto de vista, bacterias, eh, levaduras, y otros microorganismos que ayuden a, a seguir descomponiendo ese residuo. Pero por ahora era darle un poco otro uso como un material, como una materia prima. Y, y sí, ver qué más se puede hacer. Ahora, si podemos reducir ese peso de, de material y encima hacer algo útil, pues como alguna micotectura, pues genial. Claro, total, o a sea, darle una utilidad a ese residuo que de hecho no es. Bueno, entiendo que el PLA. Tiene algo de orgánico, ¿verdad? Pero es, es en la mayoría inorgánico, ¿no es cierto? Eso es, eso es. O sea, dicen, eh... que, dicen que viene el maíz y que polimerizan, pues como azúcares de la caña y tal, pero gran parte es petróleo. Entonces, claro. así, tú lo tiras al, a la compostera y se pega dando vueltas meses y años. Claro, claro. Sabes que a mí me parece eh, muy interesante. Si quieres, puedes eh, dejar de compartir un ratito para que te podamos sí. ver tu imagen un poco más, eh, más en grande. Este, Ahí déjame, lo, lo voy apagando por acá, que tengo varias. Eh, tengo unas preguntas acá, voy, voy a ver si puedo eh, tenerlas en el celular para no andar ya. Eh, entonces, mira, nos dice, saludos desde Ecuador, no, bueno, de Chile, nos siguen mandando, Beli de España también nos dice, qué genial, pobre hongo, nos dice Rita. <risa> eh, de, Sabes que, bueno, Dolores tiene una pregunta desde México, ¿ustedes lo han aplicado en algo? Es decir, como que han utilizado esto para una aplicación específica en alguna cuestión o pues están en pruebas y en experimentaciones y eso. pues hemos hecho pruebas de moldes, sustratos, aditivos y demás sí que hemos hecho alguna maceta pero lo que pensábamos era dirigirlo un poco a la construcción a que fuera un aislante térmico y acústico y ponerlo con paneles o sea porque en realidad yo cuando estudio arquitectura técnica lo que he visto es que muchos subproductos acaban donde menos te lo esperas y, y la construcción, por ejemplo, es uno de ellos. Es verdad que se podría en parte sustituir del, del hormigón, pero yo lo veo como un material más que se añade al catálogo tan amplio de aislantes y revestimientos. Ese es mi punto de vista, como por ejemplo pueden ser plafones de la parte del techo o eh, aislamientos entre muros capuchinos con dos bloques de, de delante y detrás para protegerlo de la humedad. Pero hasta ahí, o sea, si os queréis hacer un cenicero o lo <ríe> que queráis, podéis que hacer lo que queráis. Eh, amigo, y este, y este que, que estaba certificando que era básicamente basado en PLA y que le habías puesto ¿no es cierto, el inóculo de grano, eh, ¿tienes un dato del peso que tenía? O sea, todo ese, ese sustrato. No, no, no, no. ¿Sí? es lo que estamos intentando sacar ahora pero sacar para, saber cuán, para saber la diferencia entre uno y otro. O sea, este no era tanto como para ver el porcentaje que sacábamos de eficiencia biológica o lo que convertíamos, o el, la cantidad que teníamos, sino para ver si se podía hacer, si realmente esto era factible o, o era posible. Claro. O sea, como una y, prueba pues, de, de validación de concepto digamos. De, de... Uno de, dos pero dos, me, refiero, me, me refiero al sustrato del PLA, es decir, tenías como que... ¿Esto es un kilo de pelea? Ah, motivo. sí, sí. En los, los botes me parece que, dependiendo del tamaño, iban desde 75 a 100, 150. Los grandes, así en plan tuppers, me parece que eran unos 200, 220. Y los, los botes así medio grandes ya eran como 250, pero ya le añadía el río, entonces crecía un poquito, hacía 300. Y las bolsas, pues, podía llegar un kilo y medio hasta tres kilos, porque realidad, hasta que te llegas tan filtros, si quieres. Pero tenía claro. un kilo y medio. Me, me parece full interesante porque si está fructificando ese que vimos hace poco, significa que está agarrando nutrientes, ¿no es cierto? Y obviamente puede ser del grano, ¿no es cierto? De, de, del grano que no ya le mete, pero eh, la idea es que se pueda estar a, a consumiendo un poco este PLA, que, que, o por lo menos esa parte orgánica que, que en teoría tiene, ¿no es cierto? Incluso que use el grano para, para generar los metabolitos necesarios para descomponer el plástico y usarlo como, como alimento también, o sea como también una fuente más fácil para generar esas esos vitaminas que luego va a absorber. Claro, claro, totalmente. ¿Y sabes qué, a ver, qué otra cosa te quiero Cepas silvestres, ¿qué te ha ido con las cepas silvestres? Ay, ayer, bueno, anteayer tuvimos una charla con, con Pedro Pinto que nos contaba un poquito que, que a él se le ha hecho un, o sea, relativamente sencillo con la experiencia que tiene, eh, agarrar cepas como trametes y, y, y ganodermas, me parece también y que, ha, o sea, que no se le ha contaminado tanto, que básicamente fue con algo de experiencia y lo, y lo logró con, con bastante, bueno, sencillo, según él nos dijo, ¿no? Eh, ¿qué uh -huh. tan, ¿Cómo fue tu experiencia eh, agarrando cepas silvestres a nivel de tenerlas ahí en la peteria? Sí? Pues hemos ido aprendiendo también. Ahora mismo el, la técnica que más o menos nos funciona es la que hemos hecho para coger un boletus edulis, un micelio, que ha sido eh, coger de la parte de abajo del pie o de encima de, de las láminas. Un triangulito pequeño con mucha esterilidad. Sin, o sea, nosotros no lo hemos lavado con cloro ni con, ni con agua oxigenada todavía. O sea, podríamos hacerlo, pero coger ese pedacito y echarlo en agar con agua. O sea, agar con malta funciona y con PDA también, pero con agua te evitas que crezcan tantas otras cosas y, y puedes ver en el momento en el que crezca. Me pones un colorante también y lo ves mejor. Pero en el momento en el que crezca solo el micelio, ya separa esa zona que crece despacito. Y ya lo no metes en, en milla, en mitpa en lo que quieras. O sea, o sea no agar agua. puro, sin, sin alimento, digamos. Agar y agua, agar y agua. Y sin, o sea, no todas nos han fructificado, o sea, nos ha salido el micelio. Igual hay días que venimos con cinco cepas y, y conseguimos aislar tres de esas cinco y otras, pues, no sé, o tienen son muy finitas y están un poco secas, o son esterales como el trametes y por ahí, que son complicados. Pero si consigues sacar un pedacito de dentro y que esté fresco... Este, te quiero preguntar sobre Pictoporus betulina, que lo mencionaste, pero antes, eh, este, sobre lo que mencionabas, me pareció curioso, ah, el, el boletus, ¿no? Porque eh, a veces eh, hemos intentado sacar eh, cepas de, de hongos micorrísicos, ¿no? Entiendo que boletos es un hongo micorrísico y cuando no está agarrado a la raíz y cuando no está en todo este tema, como que se dificulta, ¿no? ¿Cómo les fue con ese cultivo, con esa aislamiento? nada, tenemos el agar con el dicelio, o sea, cuando nos preguntan pero lo habéis conseguido, se puede fructificar digo, tranqui, o sea que se necesitan <risa> bacterias y una planta para que convivan y fructifique y tal, y bueno o sea, pero sí sacaron micelio. sí, sí, de hecho, o pues eso creemos pero haremos un análisis de ADN y pagaremos algún día 50 euros pero es eso, porque son como es como amarillito se queda por, conforme se va envejeciendo el centro se va poniendo amarillo y bueno, hay otros que cambian también de color, me parece que era el, el otro día lo hablaba en una de las charlas, que era el sanguíneos, me parece, el pictoporus también. El pictoporus, así es. Y, ¿no? y, y me pareció súper curioso. De hecho, estamos a la caza de micelios azules y todos los que cambian de color. Claro, este, <risa> una vez más, ¿cómo es que se llamaba? Este, clorosiboria, ¿no? Clorosiboria. Sí, bueno, ya, hay, este. me imagino que hay algunas, pero sí es cierto que dicen que el azul es como que lo más complejo de, de encontrar en la naturaleza. curiosamente por betulina, porque hemos tenido algo de experiencias eh, y hemos hablado también un poco en estas charlas de eh, fomes, ¿no es cierto?, de fomes uh -huh. fomentarios, pero nos dices que es algo parecido al yesquero, que es este, ¿verdad?, pero es más suave y te gusta el olor. El olor. ¿Qué, ¿Qué más nos puedes contar de este vídeo? Sí. a ver, yo lo que vi es que también era medicinal y por eso me interesé, que tenía pues lo mismo que todos inmunomoduladores, pero me parece que como que destacaba por antivirales, antitumorales, y dijimos, si nos lo encontramos... Lo intentamos. Nos fuimos un lunes a la, a la asociación micológica de aquí de Zaragoza, la casa nos gusta y trajeron un montón de ejemplares trajeron como cuatro o seis. Y cogimos uno que estaba como deforme, o sea, que había crecido cuando el árbol estaba así, había crecido así, y cuando se cayó había girado y había seguido creciendo a 90 grados. No sé. ah, okay, okay. Entonces, lo cortamos, lo apoyamos en casa y empezamos a ver cómo el miserio ya, de un día para otro, salía de los poros, en plan, como buscando más alimento. Y dijimos, bueno, vente. <ríe> y lo sembramos y, y la verdad que se le ve muy algodonoso y el, y el hongo huele muy bien O sea, el olor es muy agradable Y cuando lo tocas, parece la cáscara Cuando se seca, parece como la cáscara de un huevo Pero por dentro es muy esponjoso Y está combatiendo, ah. las y está combatiendo muy bien las contaminaciones Me enseña la cata está combatiendo qué? O sea, no es difícil Muy bien las contaminaciones bien. Oh, o sea, oh, okay. Otras levaduras y bacterias Que se han podido colar de las primeras aislamientos del, del micelio. Eh, eso, o sea, que, que de hecho generan eso como un halo de inhibición muy amplio. Pero como que te lo van pasando pasando por encima y superan no, eso. No. El, el, el ganoderma me parece que pasa por encima del leuroto del, de, y, y todo de picoderma pero esto me parece que hace como como un halo incluso en el... ¿O no? Como También lo, lo recubre entero. Lo recubre entero. Entonces, wow. <risa> Pero, se lo paso, se lo paso. Entonces, este, Sabes que, eh, como volviendo un poco y quizá haciéndote preguntas respecto al la, a la, a, a la PLA como tal, ¿no es cierto? Porque de alguna manera el, la temática o la investigación de, que están haciendo eh, en este caso es bastante eh, hacia, bueno, el entrenamiento, ¿no es cierto? El concepto de entrenamiento de longo. Al inicio nos comentabas que Peter McCoy es una referencia, ¿verdad?, en el tema de, de cómo... Ir educando, es que sí, es cierto, no es como educar, es entrenar, entre cultivo y cultivo vas enseñándole un poquito los nutrientes que quieres que degrade quizá más a, adelante. Y, y cómo, cómo tú le ves eh, la, la cepa, o, o han hecho pruebas de, porque bueno, una, una cosa es poner la petri ¿no en el, el, el, el micelio, con distintos sustratos, y, y observarlo, ¿no es cierto? Pero otra de, de ahí es como que agarrar ese mismo que ya aprendió, digamos, y seguirlo, y seguirlo, o, o también fructificar, el, ese que está fructificado, como que sacarlo y ver... Cómo, cómo va, cómo se comporta en adelante. ¿no? ¿Cómo has visto tú esa idea, ese concepto de, de realmente educar o de entrenar o preparar a tus cepas? A tus yo, yo es por ir enseñándoles o dándoles un pisco a la de lo que se van a encontrar. <risa> o sea, vete preparando que esto es lo que tengo para ti. Les, les, les digo, te voy a cocinar esto. Eh, lo veo, lo veo súper, porque según tenía entendido, los, los degradadores de blancos los de pudredumbre blanca tienen como innata estabilidad pero que la deben de tener, la de generar la casas la deben de tener eh, un montón de hongos, o sea, incluso los córdices rollo de manera súper básica, rollo, ah sí, eso ya sé hacerlo yo de normal el tema es que si no lo usan, se olvidan o no, o no la generan, o sea como que les da pereza, rollo yo ya estaba comiendo hojitas a mí dámelo masticado como, como que se le puede decir eh, mira, no, que mi cocina soy yo. Te comes lo que hay, entonces. Como la mamá. Sí. Esto no es un restaurante. Aquí comes lo que hay. A ver, y, y cocinamos. Yo creo que cocinamos muy bien y muy variado. De hecho, lo hemos hecho muchas catas para saber qué tipo de comida le gusta más. Entonces... Oye, es que es que la analogía como tal, ajá, porque a veces cuando uno está haciendo sus tratos, a veces uno cocina, no, o se aprende el fuego y, la, y el agua y todo, y es como que no, le gusta primero un poquito de azúcar y luego le, también un poquito de esto y. Y, y, y uno va preparándole la comida a los hongos y se siente como el chef, ¿no? Pero esa, esa misma analogía es súper valiosa en este caso, porque al final lo estás haciendo, ¿no? O sea, sí. le estás preparando. ¿Te has comido alguna vez el agar? Porque yo todavía no, pero el otro día lo pensaba. Así, es como con malta y tal, o sea, sabrá como a birra o algo así. <risa> ¿Sabes qué? Una vez tenía yo una Petri de xilocybe, de alguna cepa de xilocybe. Y se me secó, la dejé por ahí y se secó. Entonces, se me despegó de la Petri, que es una de estas Petri como de plástico, se despegó. Y era como una, un disco, así como una hostia, como una hostia así literalmente. Y, y pensé, en, no lo hice, la verdad, no lo hice, pero pensé que es PDA, ¿no es cierto? Es papa, es, es azúcar, es agar, es gelatina, es comestible, ¿no? ¡Es vegano! <risa> como una microdosis, así. Entonces, interesante. ¿Sabes que eh, María Paz eh, nos cuenta, se te explica, se te explota la tapa de la olla de presión. Ah, nos pues está haciendo una broma porque dice que no sabemos cocinar. Yo sí sé cocinar, yo soy manaba. Mi madre me enseñó. No, mentira. Okay. Yo uso muy bien eh, el microondas. ¿Cómo, cómo? Que yo uso muy bien el microondas también. La olla de presión sabemos por lo menos. Bueno, eh, eh, ¿qué te estaba diciendo? Bueno, eh, concluyendo ese tema que más allá del, del, de la broma, ¿no es cierto? O de la analogía del chef. Es una realidad, ¿no? Uno le está dando de comer, o lo prepara el hongo y luego, pues, va, va, lo va educando y lo va preparando para estos temas. Y como tú dices, quizá ya, yo ya sé comer esto, o sea, quizá me olvidé porque ahorita estoy enfocado en esto y solo estoy acá, que de hecho, por ahí va el tema del mejoramiento de cepas, porque las cepas se, se quedan cómodas cuando uno ya esteriliza todo, cuando uno ya le da la fórmula óptima, digamos. Y no batalla ¿no es cierto? O sea, no pelean. Entonces, una contaminación a veces es interesante para, re, o sea, como que respierte un poquito y que, pues, me parece real, ¿no? El concepto, el concepto de, de educarlo, ¿no? De entrenarlo. Te quería preguntar también, no sé si tengan más preguntas por aquí, vamos a ver, este, eh, un segundito, eh, tenemos, eh, Rita nos dice, solo falta que coma mármol, <ríe> solo falta que coma mármol. Bueno, hay evidencias de que degrada un poquito la roca, con este tema de los oxalatos, y etcétera, o sea, los hongos están, eh, eh, ok, están ahí. Eh, María Paz nos dice, al cocinar, para los hongos. A mí, a mí sí. Ah, bueno, a, a, a, a María Paz se le, se le explota la olla de presión. Dice. Ah, bueno. Sí, sí, sí, eh, sí, sí, sí. Te quería preguntar sobre los metabolitos, ¿no es cierto? Porque nos, nos acabas de decir antes que de repente hay metabolitos por ahí que van apareciendo, ¿Cómo tú interpretas ese aparecimiento de los metabolitos? ¿O cuándo es que los has visto más presentes? O sea, solo los he visto en, en dos o tres ocasiones, que son cuando se enfrentan, por ejemplo, con, con contaminaciones o con otros ser rollo, pues el tricoderma y tal, que de repente los ves que sacan unas gotas o, yo qué sé, con unas levaduras que son, o unas bacterias que son como unas babas, también como que les, que les hace un antibiótico el micelio y como que les crea una barrera, por decir de alguna forma, no, no tengo fotos ahora de eso, pero imaginarlo como, como una inhibición y con los metabolitos, pues es que fue curioso. O sea, No los podemos eh, analizar porque no tenemos el material necesario, pero es curioso porque cuando se toca el, el plástico justo donde empieza, pues empezaba a generar estos colores, estos, estas gotitas de color marrón, anaranjado, y, en, y es entonces cuando empezó a crecer Que dijimos, pues no sé si estará eh, Cambiando el pH Y todo eso para, para disolverlo De alguna forma el, el taquito de PLA Pero, pero fue súper interesante Porque solo donde habían caído Esos trocitos de TPU PLA y demás Es donde había empezado a gotear Ese, ese color en, en el caso del pleurotus O sea, en Ganoderma Como que fue como una manta, lo envolvió todo Y ya está No, no gene ¿O no fueron visibles por cambio de color? No me da claro, este. claro. porque, porque a veces otros, o sea, como que se pegan y se nota ahí el, el, el, la batalla, no la batalla <ríe> que, o sea, que ocurre en entre estos hongos Es súper interesante también porque, de hecho, hoy en la noche vamos a estar hablando de hibridación con, con el doctor Darío, Darío Cruz, porque a, o sea, a veces nos dicen, oye, los hongos se juntan, o sea, si hay un muestra blanco y un muestra gris, ¿y ¿qué pasa? No? O sea, se puede hacer un muestra crema o alguna cosa así, y así como tal cual Pachate. ajá, ajá, uno, uno así, un así o concentrado <ríe> y uno, uno purpurita lo que sea como ¿no? gris, bueno, que hay, o sea, hay hibridaciones interesantes, ya las vamos a ver con, con, con mi amigo Darío, pero este, estabas hablando de, también de, de la diferencia entre el, el, entre el Ostra y el Ganoderma, ¿no es cierto? porque eh, quizá yendo hacia los biomateriales, hacia, hacia estas aplicaciones, nosotros siempre solemos recomendar Ganoderma, por, por por temas de rigidez, verdad, por temas de y por temas de, de, de vigorosidad, etc. Este, pero mencionaste algo que me pareció curioso del, del pleurotus y es que observaste que en este caso, como que, o, o, o cuéntanos eh, la diferencia entre el pleurotus y el, y el ganoderma, sí. o sea, ¿lo, ¿lo envuelve más el ostra? O... Sí, o sea, el, el ostra no tiene un micelio que haga concha como el ganoderma, que se vuelva duro y, y puedas manejar. Es verdad que se queda como muy finito. Pero a la hora de analizar, por lo menos visualmente, el, el cómo colonizaba ese plástico, o sea, el Ganoderma como que pasaba por debajo dejando el churro de filamento y le daba igual, o sea, como que lo tocaba un poco y, y ya está, o sea, ni siquiera pasaba por encima, sino que un poquito lo tocaba. Pero el Pleurotus como que tiene más dimensiones, o sea, por ejemplo, la melena de león es muy finita de ver al principio las hifas, pero el Pleurotus es muy denso. Entonces cuando encontró el, el filamento es que lo trepó y se hizo un churro pues como de dos veces el, como diría Miserio aéreo a altura. Claro, está, está flotando, está catapultándose hacia afuera, pero, pero sí, o sea, lo, lo colonizó tranquilamente y, y lo mismo en el, en el resto de, de pruebas. Sí que es verdad que con Ganoderma nos lo llevamos a la asociación Maker, lo rompimos, ese de Alioli le clavamos unos pinchos ahí para intentar ver las distintas intensidades, le dimos con un mechero, le hicimos de todo. Y, y cuando terminamos, pues lo metí al bote y dije, bueno, me lo llevo para casa y otro día, otro día. Pero cuando volví a abrirlo dentro de, no sé, tres, cuatro días, dije, este gano se usar? <ríe> Se había curado entero otra vez, pero incluso como más fuerte, más blanquito y, y esponjoso. Y dije, ¿le ha gustado? <ríe> no sé. Sí, de hecho, de hecho, hay veces que cuando, cuando hay alguna especie de contaminación así sea como minúscula, en esa zona se siente como un micelio más fuerte, más vigoroso, más denso quizá. Y es súper, súper interesante. Porque claro, la es que la contaminación siempre la vemos como, y está bien, ¿no? o sea, la vemos como algo que hay que evitar y hay que tratar de, de controlarla. Pero si uno busca, ¿qué se puede hacer un tema interesante? Igual de una línea de, de meterse a ver este tema, ¿no? De cómo juegan o cómo jugar con el con el o más bien en esta escuelita digamos estamos entrenando al micelio en una una clase es pelea otra clase la verdad te con estos contaminantes y vemos qué le pasa a la cepa no y luego coges esa cepa la juntas y ya tienes una entrenada para todo <risa> sí, la, o sea a la final me imagino que genéticamente podemos de alguna manera determinar eso porque debe ser un la enzima no es cierto una enzima que ayude al o, o que se vaya eh, prendiendo más cuando hay pelea y cuando hay otras cosas otras genéticamente de o sea, podría ser eh, tenía, tenía entendido ¿no? que, eran, que eran las lacasas pero escuché dos o tres nombres más así raros y dije pues no me extrañaría que fuera una serie de enzimas que inter, que se interconectasen unas con otras por una reacción en cadena o sea cualquier cosa me espero de, de los hongos claro bueno. claro total, totalmente este, sabes que estamos a punto de, de, de, de entrar en la siguiente charla, pero yo quiero, yo quiero preguntarte una cosita más. Solamente, eh, solamente estoy llamando a nuestra siguiente ponente, que no la tenemos todavía en Chat, que es nuestra querida este, eh, Baby Pollution, ¿no es cierto? Que nos va a estar hablando de, la, de las salidas de campo que está haciendo aquí en Quito, en Ecuador, las salidas urbanas a parques que están así metropolitanos por acá. Este, eh, Javi, te cuento que nos pregunta María Paz, ¿cómo evitar, cómo evitas las contaminaciones de la cepa en un sustrato en casa, ya, en un ambiente casero? Mm, tampoco, o sea, hay que perderle miedo a las contaminaciones, porque también os digo que tengo ganodermas que trepan y, y, y machacan el tricoderma, pero en el caso del pelea es que es muy difícil que se contamine, de hecho... Cuando lo metía en microondas, o sea, nada lo colonizaba, nada se lo comía. Pero bueno, lo que hacemos nosotros es eh, los metíamos en olla a presión con bastante agua, una hora o una hora y cuarto, dependiendo de la cantidad de agua que te cupiera, si metía mucho sustrato. Y nada, mucho, mucha asepsia, mucho alcohol y guantes. Eh, en nuestro caso nos encontramos un filtro EPA que es de bastante 99,95. Y nos permite un, un trabajo más o menos limpio. Y luego, pues, si encuentras algunas contaminaciones, puedes echarle un poquito de agua oxigenada. Pero bueno, limpia todo con, con, con lejía primero, con todos utensilios y manos con alcohol. A 70 grados el alcohol y la lejía me parece que era el 5% o algo así. Y con eso te evitas muchísimo. Y las placas Petri, por ejemplo, que comentabas, que se te quedan viejas, lo que sea, nosotros las estamos reutilizando ahora, dándoles un baño con, con agua 24 horas, y me parece que es un 5% de lejía. No, más. Bueno, más, no, más. Entre el 10 y el 15. Entre el 10 y el 15. Bueno, se quedan 24 horas y luego las deja secar enfrente del filtro un área eh, limpia y ya las puedes volver a rellenar. O sea, por mucho que tengamos placas no esterilizables por la presión, las podemos limpiar de otra forma. Para reutilizar. Claro. claro, buenísimo Javi. Este, pues Primero, bueno, muchas gracias por tu, por tu tiempo, por tu experiencia. Esto va a quedar aquí, aquí eh, eh, colgado en el, en el, ¿cómo es? En nuestro canal de YouTube. Te eh, Lo vamos a pasar también para que lo puedas eh, pasar a, a, a los amigos o lo puedas pues, publicar también en tus redes. Eh, valiosísima información, entrenando a tu micelio. Es está, está bastante bueno. ¿Cuál eh, no sé, ¿cómo? ¿Cuál entrenador Pokémon así la Ajá, como ya, campeón en 2032. Ah, bueno. <risa> Este, bueno, qué gusto, qué gusto. Seguimos en contacto, amigos nos vemos gracias. en el evento, el, 20, el sábado 26, ahí estaremos eh, compartiendo en, en digital con ustedes por allá, y bueno, va a estar un poquito más tarde por allá, ojalá puedan, puedan asistir, y nos vemos, eh, nos vemos pronto. No sé si quieras dejarles unas, eh, un mensaje final a nuestros amigos que nos están viendo, a los espectadores, a los amigos, amigos. Okay. Gracias, que gracias, que disfruten de, de todas las charlas, porque yo también lo estoy haciendo, <ríe> Y que si no saben cómo descomponer algo, que le pregunten a los ojos. <risa> bueno, bueno, me, me gustó mucho. Bueno, yo me voy a echar un, un shotcito a tu nombre. Es un shotcito de Ganoderma, que recuerden que este esta noche tenemos niños que nos van a estar enseñando sobre micología para Muy bien. Gracias, amigo Javi. Vamos.